¿Será que estaremos juntos para toda la vida? Oh. El, eh, el signo es Capricornio, con quien es compatible... El sábado se cumple mi pareja y quiero darle un ¿Qué? regalo. Somos los dos de Leo. Besitos. Ay, y así van preguntando como locos: Mi esposo es de Cáncer y yo de Tauro. Yo soy de Pisces. ¿Con quién? No, la gente uh -huh. quiere uh -huh. saber. Es mucho. Por eso hablábamos con Green la pausa y dice: ¿Por qué no los eh, acomodamos a todos por signos de claro agua, sí. de fuego y de decirme cuáles son cada uno? Ay, porque yo no tengo idea. Sí, exactamente. Tomen nota, chicos. A ver. a ver. Bueno, en realidad, primero para hablar de compatibilidad tenemos que saber como decimos siempre que no solo somos nuestro signo solar que es el que conoce cada uno sí. de ustedes sino que también tenemos el ascendente el signo lunar si vamos a hablar de relaciones afectivas y de amor tenemos que, sum tenemos que sumar a Venus que es el planeta que lo representa claro. la casa de a la familia Siente, de él, a la, fami la, <risa> <de él, risa> sí, la suegra la bueno hay mucha mucha información claro. entonces no podemos reducirlo solo si vamos a hablar de una pareja es imposible simplificarlo a de qué signos cada uno okay. hay mucha más información uh -huh. para saber si esa pareja es compatible o no entonces podemos como todos sabemos hay cuatro elementos que rigen la carta la carta astral pero antes me gustaría como aclarar también que para la astrología la pareja es como un gran maestro no un gran maestro que viene a mostrarte justamente aspectos tuyos que pueden ser conscientes o inconscientes. que cuando es inconsciente no siempre es cómodo, entonces puede ser, no es algo estático la pareja, sino que es dinámico, puede ser fluir en armonía o no, o puede fluir en fricción. Pero bueno, todo se trata del aprendizaje, ¿no? Y que a claro. fin de cuentas me está mostrando algo mío, ¿Y la pareja... No es? Y que no importa cuánto dure tampoco, porque si vienen a ser maestros es, bueno, vos estuviste conmigo este tiempo, me enseñaste esto y, y ahora sigamos cada uno con su vida. Exactamente, y vienen a, a iluminar uh -huh. aspectos tuyos, de tu carta uh -huh. astral, es la representación de algo tuyo, entonces si lo entendés así ya el otro deja de cargar con culpa o responsabilidades y no se hace más cargo, ¿no? Claro. De qué es lo que está viendo de uno mismo en el otro. Eh, o sea que todo lo que nos molesta en el otro En realidad te molesta a vos mismo. Exactamente, <risa> o algo que hay, hay que aprender eso. que Es durísimo, es durísimo. <risa> eh, Pero bueno, como les decía, tenemos cuatro elementos Fuego, tierra, agua y aire ¿no? Entonces se me ocurrió Dividir eh, las compatibilidades Por los elementos sí. Uh -huh. Y tenemos dos grupos grandes de parejas Por un lado las parejas de trígono, como se dice en astrología Que comparten elementos ¿Sí? Son parejas afines Y por otro lado las parejas compañeras Que son las parejas que están en el, con elementos de oposición entonces, por un lado, las parejas de trígono O afines, eh, tenemos las de fuego. O sea, cuando los, las dos personas tienen signo de fuego, que pueden ser Sagitario, Leo. Eh, ahí me falta uno. Sagitario, Leo y... aries Me había dispersado. Apareció S un blanco ahí. Sagita apareció un blanco. Encima Sagitario no te podemos ayudar. No, no, no, se no, no, se nadie nadie, nadie puede tirar un salvavidas. Yo se te he este, pricor. No, no, no, <risa> no, miró y no claro. Eh. Ay, Cómo que no te podía ayudar Sagitario, Leo y Aries que muy Claro, es que no estábamos en eso nosotros. Sagitario, Leo y Aries Estas parejas generalmente cuando arrancan eh, La conexión es inmediata Son parejas que se caracterizan por su expresión Su capacidad de expresarse, su pasionalidad El fuego da inicio a los procesos Entonces si juntas a dos personas Que wow. empiezan cosas juntos Es una pareja explosiva Sí. Eh, son parejas que son muy honestas, tienen mucha confianza el uno con el otro, pero a veces la honestidad del signo de fuego se puede convertir en agresividad cuando se levanta, cuando se, se levanta, cuando se claro. Honesto, exactamente, a veces pueden ser demasiado honestos, no me digas Entonces, toda la verdad, Hiriente. No falta. Claro. exactamente, puede ser hiriente eh, pero bueno, el gran aprendizaje para este tipo de parejas es que el fuego de uno no incendia el territorio del otro, ay, qué ah, frase para ah, esto, metáfora, mío, exactamente, mío. esto quiere decir, eh, respetar los límites, respetar mi espacio, respetar el espacio del otro No me prenda fuego a no ser que yo quiera Exactamente, <risa> que no explotes en cualquier lugar claro. para comunicarte o para ser honesto Sino que se respeten más los tiempos, uh -huh. que tengan capacidad de, también de ir un poco más para adentro De pensar antes las cosas Porque así como las parejas de fuego empiezan de forma explosiva También Terminando. se pueden terminar ah. de forma explosiva ah. Exactamente Sí, pero, pero por ejemplo acá sí. Sami que pregunta, que dice, somos los dos de Leo. Sí. Eso también, porque fuego con fuego. Exactamente, fuego pero, con fuego. Bueno, van muy tú bien con ellos. Exactamente. Sí, eh, Respecto a Sammy contenta. Van muy bien, van muy bien, pero como les decía, si sí tienen que aprender a respetarse y a entender los tiempos del otro eh, y a conectar con otras cosas que no sea solo eh, la explosión, ¿no? Uh -huh. Que no sea solo los fugaz Después, por otro lado, tenemos las parejas de signo de agua, ¿sí? Escorpio, cáncer, piscis. Estas parejas cuando empiezan, se da un inicio generalmente más, más tranquilo, en el que se respetan sus tiempos. Como son signos, el agua es un, signo, es un element, elemento emocional. Tienden a conectar mucho en los, en los momentos de profundidad, de aprendizaje. Eh, lo que puede ser incómodo para otra persona, para el signo de agua no, no, no le tiene miedo. No le tiene miedo al sufrimiento, no le tiene miedo a lo emocional. ¿sí? Entonces pueden conectar con mucha profundidad. Eh, si tuviera que definir este tipo de parejas, diría que son intensas, pero no intensas en que están, eh, se expresan mucho como las de fuego, sino intensas desde lo emocional. ¿sí? Eh, son muy comprometidas también. Eh, Pero qué tienen que aprender este tipo de personas Me dicen voy con la intensa y me ponchan a mí No, pido mi... no te me rías de vos, me río de mi director Perfecto, no, bueno no. vos escorpio Scorpio, Scorpio perfecto Una de las cosas importantes que tienen que aprender este tipo de parejas Es a comunicarse Tienden a no decir lo que están sintiendo porque sienten mucho Y lo dicen capaz cuando ya es muy tarde Claro, cuando... no te diste cuenta Exactamente Ay, exactamente sí, sí, sí. Sí, no, no, no se pueden comunicar Y también Ouch. ojo con la dependencia emocional como les decía, son muy emocionales Entonces se convierten en muy necesitados De la otra persona Exigen mucho de la otra persona a nivel emocional Y por ahí la otra persona no está disponible En todo momento, ¿no? ¿Y por qué? <risa> ¿Qué, estabas ¿Por qué, no ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué más importante? Exacto Sí, sí entiendo, entiendo. Bueno, Entonces se trata también de Bajar un poco la intensidad y de Prestar atención a este desafío, que no caigan en la dependencia Emocional, ¿sí? Bien. Otra palabra para definirla sería la protección los signos de agua son muy protectores, les gusta eh, proteger y cuidar a la persona que tiene al lado. Por ejemplo, tenemos cáncer, que como decíamos la otra vez, le, le gusta dar amor y nutrir, ¿sí? Entonces, eso generalmente va, va a favorecer mucho a la pareja. Uh -huh. Y después, por otro lado, tenemos las parejas de signo de aire. Uh -huh. a ver. Tenemos eh, acuario, géminis y libra. Vos eras Géminis. Yo no soy. Gemelish. Exactamente. Son parejas que cuando arrancan, arrancan generalmente con amistad, ¿sí? Para los signos de aire es muy importante que la base del vínculo sea una relación de amistad y que a oh, partir mira. de eso Siempre. se genere un vínculo romántico. ¿Sí? Exactamente, que uh -huh. haya confianza y si tuviera que decir dos palabras, diría eh, apertura. Primero y principal y libertad. Uh -huh. Son muy eh, abiertos mentalmente y necesitan comunicación, necesitan un espacio seguro para expresar cómo se sienten, eh, qué quieren con claridad, sentir que su pareja es un espacio seguro para comunicarse si así lo quisieran, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el desafío? Y sostener la pareja, porque el aire eh, siempre está buscando algo nuevo, siempre quiere cambiar, siempre quiere innovar, es disperso, energía dispersa. Uy, oh, no te hagas el canchero. Creo que escapa un poco la regla, nada más. no. Ah, <risa> Último romántico. Él es, eh, tienen energía dispersa, entonces les cuesta sostenerlo, ¿no? Sí. Eh, es muy fácil caer en eh, la innovación y olvidarse de comprometerse, básicamente. Claro. Para los signos de aire. Y después tenemos los signos de tierra, tenemos sí. Capricornio, tenemos Tauro eh, y tenemos Virgo, ¿sí? Los signos de tierra también, cuando empiezan este tipo de parejas se dan también de forma más lenta y de forma cómoda, ellos se sienten cómodos con la comodidad y la seguridad los hijos de tierra, uh -huh. ¿sí? si tuviera que definir este tipo de vínculos diría estabilidad eh, y seguridad también, uh -huh. son parejas que son perfectas para durar generalmente suelen durar por mucho tiempo porque saben sostener así como decíamos que el fuego le da inicio al proyecto, la tierra es la que lo sostiene la que uh -huh. le da sostén y hace que dure ¿sí? uh -huh. da las herramientas eh, ¿Cuál es el problema de estas parejas? No hay problema, el desafío que pueden llegar a enfrentar Caer en la monotonía claro. Caer en la monotonía eh, O que el trabajo esté por encima uh -huh. del vínculo afectivo. Relajarse, laborales, Exactamente. Uh -huh. Tienden a acompañarse mucho en proyectos, eh, en proyectos laborales, pero también en cualquier proyecto que para ellos implique la seguridad, uh -huh. comprar una casa, construirse una casa, comprar un auto, eh, viajar, todo lo que, que para ellos sea cómodo lo van a hacer juntos y se van a acompañar en los proyectos. Pero que por eso no descuiden el vínculo afectivo ¿no? uh -huh. o el vínculo emocional. Uh -huh. Ahí tenemos entonces los cuatro elementos. Pero ahí sí, con de son del cura. mismo elemento, pero después se puede dar un elemento con otro, digamos. Exactamente. Sí, por... pero te está dando características de cada uno que son reimportantes. Claro, para que se Son ejemplo, compañeros, claro. Está ya, ya sé mis características y Tauro ya sé las características. Exactamente. Pero ¿qué pasa, es verdad, cuando hay dos dentro de un mismo... De diferentes grupo. elementos. Los, opuestos. Grupos, los sí. opuestos. Los, sí, los opuestos. opuestos. Eso nos lleva al otro grupo, que son las parejas compañeras, que son de opuestos complementarios, como decía. A ver. Las parejas... Eh, que yo diría son las más eh, fogosas y que más se pueden encender, pero eh, de diferentes formas también pueden despertar las cosas más incómodas, son las de los opuestos complementarios, en las que tenemos fuego, aire, tierra, agua. ¿Sí? Fuego, aire, eh, bueno, el aire aviva el fuego, justamente. ¿Esto qué hace? Tenemos a alguien que sea de signo de fuego. Eh, que inicia un proyecto que es el que le pone la pasión que va para adelante y tenemos el aire que es la, la mente que es el que crea algo sí y el fuego lo lleva a la práctica ah, okay. eh, se acompañan muy muy bien, son divertidos eh, son las parejas que no se animan a cambiar, a innovar eh, si tuviera que hablar de una pareja que va a viajar, por ejemplo que la típica pareja que se compra una van y se va por el mundo sí. hablaría por ejemplo de un sagitariano y una acuariana o una acuariana y una sagitariana o lo que sea eh, porque se acompañan de esa forma en su libertad, sí. Eh, los de fuego también son muy libres y estas parejas se dan muy muy bien eh, inicialmente, pero como siempre hay que laburar para que eso se sostenga porque hay mucha necesidad de cambio en, en ese tipo de vínculos. Claro, ¿sí? se aburren. Claro, se aburren exactamente. Y después tenemos las de eh, tierra y las de escorpio, como es tu caso, como es tu caso que me contesté recién, Cata. Tierra y agua. Tierra, agua. tierra y agua. Eh, que también van muy bien porque la tierra sostiene la emocionalidad del agua. El agua, como decía antes, es muy emocional, es muy intenso, eh, necesita sentirse cómodo para poder ser quien es con todo lo que eso conlleva porque ser agua es, es difícil, hasta para el al mismo signo de agua es incómodo. Eh, y la tierra le da ese sostén, ¿sí? Lo baja tierra, ¿sí? Es como que eh, tenés por un lado alguien que se maneja más en lo, en lo intuitivo y en la percepción y por otro lado tenés una persona que es más terrenal. Uh -huh. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bájamelo para que yo lo entienda. Claro. Y también eh, van muy bien juntos, y son parejas que pueden durar mucho tiempo porque los dos se protegen, sostienen, acompañan. Eh, son muy buenos vínculos muy, muy buenos vínculos ¡Qué buenísimo! ¿Y hay alguno que no? que vos digas, mira, yo te recomiendo que si sos de este signo, no te juntes con no, este, no es bueno saberlo, ¿no? Sabiendo que es sí. relativo, ¿no? Porque entran en juego otras cosas exactamente hay, algunos, eh, hay algunas combinaciones que pueden ser más conflictivas por la naturaleza de cada uno A ver, eh, si yo hablo de quizás un virgo que es un signo de tierra que puede ser más estructurado, más analítico eh, y algún signo de, de aire que puede ser más libre, como un acuario, por ejemplo, o un Géminis, Géminis eh, que necesita estímulos, probar di diferentes cosas. Y puede ser incómodo para los dos, ¿no? Uno es más quedarse quieto y el otro es más cambiar. Pero todo tiene que ver con la carne natal de cada uno y con la construcción. Yo y también. a fin de cuentas, yo creo que uno de la carne natal es la energía, con la, como hablábamos la otra vez, que uno ya trae, pero estamos acá para aprender. Tal cual, hermoso. March. Se aplaude de nuevo, ¡Oh! señora Angélias. Sí, y les voy a decir más, si vos dijiste, ay, tengo ganas de anotarlo, no te preocupes porque después subimos todo este contenido a nuestras redes.